Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Metódico en el área Somos cabeza y no cola, estamos en victoria viola, A Jesús sea toda la gloria, volumen a la consola Para que el vecino de lado deje el camino equivocado Porque la vida es una sola Seguimos a Jesucristo, nosotros no cantamos Alabamos, exaltamos, en victoria caminamos No caemos, levantamos, también notamos la mano Pero tú no sabes de eso por estar contando gramos Victoria no es cuántas balas esquivaste Cuántos fríos y los líos arremetidos dejaste Victoria, no hay maná. Soy real hasta la muerte, no soy no en doble A. Soy metódico en el área, vengo alabando a papá. Vengo de la milicia, trayéndote más rap. Oye, oye, oye my soul, Liri, son, son. Liri, Kembe. Mejor busca de Cristo pa' que abajo no te quemes. Estamos en Victoria. Say, Más grande el reto, mejor sabe la victoria Primera de crónicas ¿Cuántos están en victoria en, ¿Cuántos victoria en esta noche? ¿Cuántos están en victoria en esta noche? ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Amén, amén Que nadie se mueva por favor que queden todos todos atentos aquí Amén Que me diga amén el que llegó Primera de Crónicas 29.11 Amén Amén Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, y la, la victoria y la majestad Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra Tuyo también es el reino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 es la victoria, dice el Señor, Aleluya. de él es la victoria, Aleluya. que sin él no somos nada, Así es. que sin él no podemos caminar, no podemos andar, porque sin él somos como una piedra seca, porque sin él no podríamos avanzar donde, hasta donde estamos hasta el día de hoy, el Señor nos ha llevado de victoria en victoria, a pesar de las cosas que podamos pasar, a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias, a pesar de los dardos del diablo, el Señor nos mantiene en victoria. Amén. Porque de él es todo. Porque de él es todo. Él nos ha mantenido hasta este el día de hoy. A pesar de las cosas, en la Biblia hablaba de Daniel, estaba leyendo en la Biblia, hablaba de Daniel, que decía que él prosperaba en medio de los dos reinos, así vamos a prosperar, no importa qué reino esté a tu costado, pero el reino de Jesús es más grande que cualquier otro reino, Amén. y vas a ser prosperado en el nombre de Jesús, vas a acabar tu victoria, vas A, a pesar de las cosas que puedas estar pasando el día de hoy, vas a acabarla en victoria Amén. así como Daniel iba prosperando así vas a ser prosperado tú pero Amén. siempre búscalo, búscalo a pesar de todo a pesar de todo, humíllate delante de él, Amén. porque de él es todo Amén. Amén. dale fuerte esta luz, así. Amén.